Bueno, mi vida no era tan estable, ¿no? como ahora. Con el trabajo que ahora tengo, tengo dos niñas, a las cuales mantengo. La economía no me alcanza. Siempre pasa algo, ¿no? Mi nombre es Caterin Terrazas, pero más me conocen por Katy. Trabajaba con los niños de, del CAM, a nivel de su violencia, ¿no?, de cómo ingresaban cada niño ha surgido la idea de, de tener animalitos hemos querido abrir una granja más que todo así para una área terapéutica tanto como los niños como para las mamás porque tanto así las mamás iban fin de semana a pasar con sus hijos junto a sus hijos y era muy lindo y es así que nos hemos venido en el año pasado en diciembre aquí y actualmente tenemos cuatro mil gallinas bueno, yo soy Teresa y estoy aquí encargada de la granja, en todo lo que se refiere a alimentación, salud de las gallinas. Mi papel fundamental aquí es la alimentación de las gallinas, entonces recién van a empezar a poner huevitos. Por ahora sí nos está yendo muy bien, yo soy encargada de las ventas, eh, he aprendido aquí porque no sabía nada de, de ventas, pero he aprendido aquí, se hace de todo en la granja, no solo de ven ventas. Me ha ayudado a crecer como persona, me siento segura y en sí el CAN es como mi familia de mí. ¿No? Yo no tengo familia, pero yo sí. Y como dijo una compañ mi compañera, es un área terapéutica porque a, a mí me sirve, es relajante. Yo no lo veo como un trabajo así, es fascinante ¿no? trabajar aquí en la, en la granja, es bien relajante.